¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza Programa de Paua.cl, donde hablamos y conversamos sobre las cosas que han sucedido esta semanita en el mundo de los videojuegos Soy Snow y junto a mí me acompaña Metaru ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Aquí? Bien Vengo saliendo de un muy mal fin de semana. ¿eh? Uh, Pero no por lo que pasó el viernes. Lo que pasó el viernes en el concierto de Poqueros con Tenecan estuvo excelente. ¡Oh, buenísimo! Sí, nosotros no pudimos asistir por, por un tema personal. Pero qué bueno. ¿Cómo estuvo con los chiquillos? ¿Se presentaron a las 8, si mal no me equivoco? Sí, no, de hecho, un poquito más tarde, como el 8 y cuarto, pero igual todo impecable. La presentación de Tenecan con, eh, con los invitados que estuvo, estuvo Pamela Calvo, también estuvo Gato Pain, también Tocaron el tema de Metal Gear Rising. Oh, qué bacán. de faltó que se agarrara a la combo en mismo. <risa> de verdad, fue como. El Tenecan de repente en un momento dice la presentación: fue como este tema, como que hace poco se empezó a volver meme de nuevo. Entonces quedamos justos. <risa> Eso el tema de Metal Gear Rising y fue como. De verdad, de verdad Lo único que faltaba es que bueno, quedara la cagada A nivel global, así como que saliéramos Del, del bar Y ¿Ya? que anunciaran no que en verdad se inició la tercera guerra mundial Así de bonito estuvo <risa> Qué buena Oye, mandamos saluditos a telecan Que en este momento se encuentra de vacaciones Así que por eso no pudo asistir al programita Estamos tratando su, su última semanita aquí en Chile Dando paseo, así que le mandamos ahí el saludo correspondiente uh -huh. Esperamos que también pueda disfrutar esta semanita sin problemas Bueno, vamos comenzando con las noticias que ocurrieron esta semana Porque insistimos, tuvieron bastante interesante y generaron bastantes polémicas oh. Entre ellas, algo que vamos a comentar ahí junto con Metaru después Pero comencemos contigo Metaru, con lo que tenemos en la pauta ya, dale, me parece. Eh, por supuesto, estamos peleando con el Excel ahora antes de la pausa para dejarle noticias más penca al principio para que fueran más fáciles de digerir. Y Obvio. bueno, no es una noticia penca, pero <risa> GeForce eh, en este universo maravilloso donde eh, no existe un problema de de logística, de delivery y estos archivos son fáciles estos, estos archivos son fáciles de conseguir yo voy a la, a la farmacia y le pido me da una RTX 390 así, ¿Ah, cual quiere no, eh. eso no existe no, aquí existe <risa> le chanta el artículo sí. como en los viejos tiempos Asus, hoy primero de mayo, o sea, hoy, ayer verdad que estamos en vivo ayer, primero de mayo, lanzó eh, una GeForce 3RTX 390 temática de Evangelion. Ya. Y viene de la línea de lo que ya había lanzado anteriormente con una versión de Candom. Sí. Sí, me acuerdo. Ya. Y que y, la, en eh, lo cual los Scalper hicieron lo suyo. Por eso digo que estamos viviendo en un mundo maravilloso uh -huh. donde estas cosas se pueden conseguir. Uh -huh. Esta existe. Obvio. Yo la vi. Yo, ahí dice. Ahí dice uh -huh. que existe. Eh, obviamente esto genuinamente no es nada más que un, eh, re, un skin de la línea original con el branding de Evangelion. Yo me pregunto, ¿cómo lo hace Gainax que ya no existe para obtener dinero de todo esto? Es buena ¿Con consulta. Es una buena pregunta, ¿Quién, ¿quién gana plata con esto? Porque eh, Evangelion ahora es como, no sé, por Robin Hood, así que es como dominio público. ¿Cualquiera puede hacer una cuestión de Evangelion? Casi. Le falta poco. Oh, <risa> le faltan como 40 años nomás. Sí. Evangelion, <risa> salió, Evangelion <risa> salió hace 10 años, po, mm. en el 99. Se ve y te ve <risa> <risa> En fin. <risa> en fin. Eh... Nada que decir, en realidad yo ya me mi PC llegaron un poco tarde, así que probablemente, yo sé que habrá algún fan de Evangelion que va a estar sufriendo porque de nuevo como tú dijiste, va a tener que estar peleando contra los Scalpers Sí. para poder conseguir este artículo de colección. Sí, obvio es de esperarse sobre todo en esta situación de pandemia que vivimos, en el cual hace que los productos estén caros y los Scalpers hacen que estén más caros las criptomonedas aún más caras, así que no puedo esperar a comprarme mi GeForce RTX 390 para jugar el juego de Nintendo 64 Para eso mejor me pesco la tarjeta gráfica que tengo actualmente En la 1080 y le pongo un sticker Aquí es donde estaría Sí GeForce Solo tú Claro Solo para eso En fin lo que no es una tragedia es lo que anunció FestiGame hace muy poquito. Ya. FestiGame, bueno, para los que no saben, FestiGame es un es un festival de convención de videojuegos que se realiza en Chile hace varios años ya, también eh, relacionado a todo lo que es el mundo de videojuegos y todo eso. Todo, obviamente, en el último año no se había realizado por Covid y todo el asunto. y ahora están volviendo anunciando ya para el mes de agosto que van a tener un nuevo evento presencial que va a ser el 12, 13 12, 13 y 14 de agosto, uh -huh. y que eh, una de las últimas competencias que anunciaron va a ser un torneo de Kino Fighters 15. Ya eh, no han dado mucha información sobre cuáles van a ser los premios. Si sí se sabe que es un, es un torneo presencial, o sea, no es un torneo en línea, así que efectivamente va a haber que ir, hay que inscribirse, ser seleccionado y eventualmente tú puedes ir a competir en vivo. En el escenario aquí de, eh, de Festival. Esto mm. es en Espacio Riesco en Santiago. Claro. Dice eh, que Sí, ahí. ¿Sí, Ryan? ¿Sí, Ryan? No, ¿Sí, no, ¿Sí, yo no le pego nada. Ay, <ríe> con suerte qué. le pego la muralla. Eh, cantidad oh. máxima de jugadores 96. 96 jugadores. Sí, así que si quieren inscribirse eh, en las bases pueden revisar porque ahí indica el correo que se puede inscribir y de todas formas en la misma página hay un formulario para llenar. ¿Sí? Y bueno, y si eventualmente eso no les funciona y quieren eh, en, en meterse en el escapismo en que, que involucra jugar videojuegos, también tenemos dos... Eh, es, es curioso porque hay dos ventas especiales en Steam en este momento yendo en, prácticamente en paralelo, uh -huh. pero una es como oficial y la otra no es oficial. ¿Ya? ¿Vos por la oficial o la no oficial primero? Partamos con la oficial. Después partimos, seguimos con nuestra senda por la no, no oficial. Yeah. La no oficial es que Steam uh, desde el 2 de mayo, desde el 2 hasta el 9 de mayo, va a tener una venta especial de Rock Lights, Rock Lights, Metroidvania's y todo lo que está entre medio. Porque tú, tú sabes que la diferencia entre un Rock Light y un Rock Light... No, Escena. No. roguelite me suena como una versión más ligera Sí, es como baja en calorías mm. Sí, es, te, te, te hace sufrir menos Claro. No, de hecho, yo me acuerdo que una, hay, hay como toda una explicación Que los roguelite no hay permadeath Pero de nuevo, es como es una definición súper arbitraria Y es como... En fin, la cosa es que uh -huh. Dentro de esta venta hay varios títulos que son bastante popular y bastante conocido ya con algunos títulos que se han lanzado hace poco como por ejemplo el Rock Legacy sí dos y el uno también pero el dos principalmente eh, Dead Cells eh, un juego también que se ha lanzado hace poco Haiku el robot eh, Mortal Shell Bloodstain eh, obviamente Hollow Knight Nioh, eh, mm. también lo que es, lo que es curioso porque Nioh a eso vamos eh, a eso iba por un lado eh, Nio Sekiro, ¿Sekiro es un Roguelite? No, pero es un um, Dark Souls. Un sí, roguelite. Y por eso lo tienen categorizado de forma particular. Porque Sekiro con Jedi y Fallen Order son como dentro del mismo juego. Mm. ¿Con Noita? Con Noita. Mm. Sí, en, eh, en... es una selección bastante particular. No, o sea, yo, yo, yo, como Eden Ring es un Roguelite. <risa> No, pero lo chistoso es que Rockleck está aquí En esta venta especial Pero no tiene una venta especial, no tiene descuento No Está como mencionado nomás Es como, hey, ¿existo? Sí Excelente, como si no... pero, ¿Por qué no puede pasar una semana Sin, sin que tengamos que de Ring, por favor ya. <risa> pues, Hace como dos meses ¿Dónde se te ha tenido que hablar del... Este? Ya, ya, ay, ay, por favor, para. No, no podemos parar. Oye, si un usuario llegó y, e hizo una modificación a un control de Feature Price para poder jugar el Elden Ring. A ese nivel estamos llegando. Mira, mira no, yo, yo, yo lo único que te voy a decir es que yo creo que el público haya tenido suficiente ya con el Elden Ring. La gente que no quiere jugar lo jugó, La gente que no lo ha jugado va a esperar dos años más, cuatro años más para poder jugarlo por YouTube como lo tenemos que hacer la mayoría de nosotros, pero en fin Oye, es sentarse un fin de semana a jugar por YouTube el de Enrique, Seguir si disfrutar de todo el lore Pero oh, no, hay ahí, <ríe> <mis> <ríe> Yo todavía no termino de jugar Final no Fantasy por YouTube, así que Buen punto Oye, esa es una de las ventas que tiene Steam como habías mencionado, que está desde el 2 al 9 de mayo, con descuento, obviamente que siempre va entre los entre los 10% y el 50, 60, 70% incluso, obviamente el, la recomendación siempre es de 50% para arriba, amigos. Nunca menos. Mm. Nunca menos. A no menos que escenen de el juego. juego. A menos que realmente no puedan esperar. Mm. Por ejemplo, a ver... Mira, a mira ver. por ejemplo, Dead Cells. Uh -huh. Yo encuentro que un título que ya con un 40% es suficiente, sobre todo considerando que lanzaron un parche de la última semana. En el cual Sekiro, le agregan eh, mayor eh, accesibilidad Accesibilidad en el modo, modo fácil Finalmente al juego le pusieron un modo fácil Sí Y Sekiro está con 50% Jedi Fallen Order está con 75% Ya mm. Entonces es como cuando tú veis que te sale como, no sé 7 lucas, compraste un juego 8 lucas, comprarte un juego Lo compráis y es como Ya, pero igual tampoco estamos acá para decirle a la gente qué hace con su plata Eso no, sí no hay, no hay ese tipo de programa No, no, no, bueno, no <risa> Oye, pero hablando de ventas O sea, ventas especiales esto, y esto es lo que yo lo mencionaba hace un rato Es extraño, porque Bueno, no es tan extraño, porque esto sí pasó el año pasado Pero este año no hay un anuncio oficial Hay una Golden Week Sale En Steam ¿Ya? Esto coincide con la venta en la Semana Dorada Que también se da en Japón Que es básicamente en Steam que todos los publishers japoneses ofrecen sus eh, sus ventas, sus productos a un descuento considerable etcétera, etcétera. ¿Tú cachas más o menos lo que es la Golden Week? No, sí, cachai. no sé sí, si sí. la Golden Week se considera como el periodo de vacaciones de primavera los mm -hmm. no sé, CDs todo eso claro, es que aprovechan este periodo entre abril, mayo, porque es Sencillamente porque iniciaron las clases y tienen el periodo de festivales, iniciales, cosas así. Así que por eso aprovechan, es una tradición de que aprovechen como esta semanita que dan, dos semanas, para recorrer diversas partes de Tokio, que hacen tour, etcétera Ya, y nada mejor como para recorrer Tokio, como para comprar juego y quedarte en la casa. Obvio. Yeah. Bueno, básicamente esto, aunque no, no tiene una página específica en Steam como un evento particular, el año pasado sí hubo, este año no andas a saber tú por qué pero igual la mayoría de los desarrolladores grandes, o los publishers en realidad, los publishers uh -huh. grandes que están en Steam son Capcom Koei, Bandai eh, eh, Square Enix eh, Nis nice, Neowiz, Phoenix Inc The Higa y Spike Chunsoft todos dijeron es la Golden Week y nosotros vamos a vender, nos vamos a esperar a Steam. Así que todos estos juegos tienen de nuevo varios descuentos. Hay también anuncios para las preórdenes de cosas. Como por ejemplo, en el caso de Capcom: el Capcom Fighting Collection. Eh, el DLC de Monster Hunter. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, acá está. ¡Wow! Acá está in cosas increíbles como la edición la edición de Axe de Resident Evil Village con un 2% de descuento. <risa> <risa> ok Bueno, well, no te estoy cuidando <risa> Y... Bueno, y la de finish Wright la, la trilogía de Phoenix Wright Con 50% de descuento también eh, y si alguien pregunta, por ejemplo, ¿qué chucha es Spike Chunsoft? Es la gente que... Bueno, mientras más bajo veía en esta lista, más nicho es y más, más pelo debajo de la barbilla tenía. Entonces, como... Mm -hmm. Es un juego... ¡Ay, pero cómo no! cómo la, procuro, voy a cachar a Spike Chunsoft! Bueno, yo tuve que cachar... No, no, no tan... <ríe> sí, sí, en off tuvimos que responder esa pregunta. No, no. Perdón, <ríe> Perdón, público de... La cuatro fuerza por no estar No estar en conocimiento de que era Spike Chunsoft no no no no, no, no, no los, no no estamos tan no estamos los de stain Y los de, ¿cómo se llama esta cuestión? Que es un y eh, se cae Que es como el Sword Art Online Ya, sí Eso, mm. creo No mm. sé, ahí me, me, me corrigen después Sí, bueno, no, no estamos tan profundo En el iceberg nosotros, así que Ahí pueden sí, yo, yo, me, yo me quedo con el descuento de 2% Recién en el Village mm. Ahí, pues, eso, con la pura declaración, eso es mejor que la declaración de la, re, la retención de impuestos. Uh, sí. Uf, ahí, con eso el 10% que me falta, ahí se van. <risa> ya. Esas son las dos ventas que existen ahora en Steam. Ya. Ahora. Eh, sabemos que Advanced Wars se retrasó. Sí. Lamentablemente. Eh, creo que se retrasó hasta el próximo año. Todavía no, no han querido... no, no te ha mm. Ya, eh, yo, yo sé que Advance Wars igual es un juego que en su momento también tiene mucho... Eh, que como que le trajo a la gente eh, los juegos de... ¿Cuánto se llama? De estrategia por turnos mm. Y que también es, en por sí es muy bueno sí. Pero si no pueden esperar... A pesar de que, igual, hay muchos otros juegos, como por ejemplo, no, no me acuerdo justo ahora cómo se llama. No soy <risa> hay otro juego que también es como muy parecido, que tiene como la misma la misma onda. Pero no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero también es y <risa> soy lo peor. Ah, ya, pero si no quieren esperar. ¿El Ituki Bridge? Esto... Ese es uno, sí. ese es uno, pero hay otro, que también es como medieval, pero. Con la ya, eh, que ya, perfecto, sí. Donde le podía hacer cariño a los perritos, eso me acuerdo. Ya <risa> ah, Pero en fin, dale, dale, sigo Bueno eh, Existe una versión web De Advance Wars 2 Que puedes jugar Completamente gratis De forma legal <coughs> Y que eh, Básicamente es la que tú puedes Crear mapas Y puedes jugar contra otros jugadores Mira Está buena esa Sí, puedes jugar... No, una de las cosas que tiene por sobre, por ejemplo, la versión original, es que obviamente los mapas son mucho más grandes. Puedes jugar en uno vs 1, en equipos, en Free For All, o, eh, Y todo esto con un máximo de 16 personas. ¡Wow! Y tiene sus propias... Y tiene sus propias... Eh, obviamente tiene su propia liga. Mmm... Está bueno, está bueno Obviamente esto no se juega en tiempo real Sino que es más bien como en una Es como por turnos Sí Es como, mira, existe este un tiempo donde la gente Juega a través de correo Y la forma de jugar eso era que tú jugabas y le mandáis tu, tu movida A la otra persona y la otra persona te respondía En un correo, esto es como parecido Si las dos personas están conectadas al mismo tiempo Obviamente el juego va a seguir funcionando sí. Pero en esto tú puedes jugar Hacer tu movida y esperar que la gente termine. Sí, es asíncrono con delay. Exacto, exacto aquí el lag no es problema. No. Igual, eh, eh, Advance Wars como juego es... Bueno, igual como franquicia, una franquicia que existe hace mucho desde la Famicom. Sí. Pero eh, es en el G, en la GBA cuando agarró toda esta popularidad. Y de verdad, como muchas veces hemos dicho, es una franquicia que ha estado siempre plagada. Por eh, una maldición inexplicable Recordemos que el, el GBA en su momento estuvo retrasado Porque ocurrió no hace mucho después del de ataque a las torres gemelas mm. Así que obviamente esta versión es una versión completamente desconectada del juego No es no está endorsada por Nintendo No sé si se alcanza a ver mm. Mi guiño está guiñando el un sí, guiño, <risa> claro Gracias Ahí le pido Fanny después que un saludo a Fanny, que, que Fanny, por favor, después medite ahí con Snow el guiño en el ojo, ¿sí? Ahí que me ponga una estrellita. O sea, claro, la ría, no en la cámara, no, por favor, no voy a guiñar nunca más. Ya. Y bueno, obviamente es eh, completamente gratuito a través de web y pueden jugarlo cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran y contra quienes ustedes quieran. Okay. Creo que ni siquiera hay que registrarse. Hay que bueno, registrarse. Hay que registrarse. Sí. Sí, hay que registrarse. Wow. Así que está eso. Bueno, a la espera a ver que Nintendo haga algo mejor que eso. Igual esto existe hace rato. Esto es, es, está, esto es una web que... Un, un servicio que viene corriendo desde hace muchísimo rato. Claro, esto, como, pero como, como no cobran, por eso Nintendo no... No ha metido mano en no. el asunto. Es como mencionar es como este servicio web que existe para poder hacer peleas Pokémon. Mm, sí. ¿Cachai? Que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba en este momento, a lo mejor tú lo cachai. Sí, he visto varios vídeos YouTube al respecto. Es el jugador más tóxico de tal juego de Pokémon. Sí. Ya, ese, mismo. ese mismo. Ese mismo. Ya. Eh, otra noticia rápida. Eh, para la gente como yo que todavía sabe que Toho existe, uh, existe. Si usted se ríe de la gente que le gusta Vocaloid, cállense, porque a mí me gusta Toho. <ríe> salgan yo de aquí toco. que yo tengo algo mejor <risa> y si ustedes no saben lo que es el Toho a larva eh, te sentáis y te escucháis. ¿por qué? porque eh, va a salir <ríe> <ríe> mira lo voy a leer el titular así tal cual es porque de otra forma me va a sentir aún más viejo un RTS uh -huh. llamado Toho Empires obviamente basado en Toho está anunciado para PC un RTS de Toho y es como wow <risa> a lo que hemos oh. llegado <risa> wow en fin una de las grandes gracias que tiene Toho como franquicia es que es libre para que la gente la pueda hacer todo lo que ellos quieran ¿Sí? no, hay una, no hay que tener una licencia de Toho no hay que tener una licencia para hacer cosas de Toho ¿Sabías eso tú? Mira, eso no sabía existir. eso. No sabía. No ¿Eso sabía? sabía. Pueden existir mm. infinitos juegos de Toho, porque el creador de Toho entregó la licencia de los personajes para que la gente pudiera hacer lo que ellos quisieran. O sea, para crear los, los proyectos comerciales que ellos estimaran convenientes. Sí. ¿Te das cuenta? Hasta ahí me acuerdo, a lo mejor que a menos que le hayan comprado la franquicia en algún momento, pero es por eso que tenemos muchos juegos de Toho creados por distintos desarrolladores. Y por eso es que existe hasta el día de hoy. Eh, ...juegos de Tojo que son lanzados al público comercial, tanto en, or eh, como en eh, Oriente como en Occidente. Mm. Y todos estos juegos obviamente son eh, Indie, no, no, no, no hay un, nunca creo... Y, y hemos tenido desde juegos de pelea hasta un RTS, hay Metroidvania, de hecho hay un Metroidvania que está en la Switch que es muy bueno... ...que no me puedo acordar en este momento, eh, y la mayoría de estos juegos obviamente siempre son para PC. Precisamente por lo mismo, porque hasta cierto punto eran todos juegos que eran lanzados eh, específicamente como eh, freeware. Era simplemente por el interés de los fans en desarrollar juegos basados en la franquicia. Así como también existían los videos musicales y las canciones, etcétera, Bueno, las mm. canciones son todas escritas por el mismo compositor. Sí. Que es el mismo también, el mismo creador de la franquicia. Mm. Eh, mira, por lo que estoy viendo de, de la web, dice que para eh, las creaciones fans de cualquier juego de Toho Project da lo mismo pero tiene que alinearse bajo ciertos aspectos, que obviamente no tenga que dañar la franquicia de Toho Project que no debe mezclarse con otras propiedades intelectuales por si acaso porque obvio sí eh, algo que sea extraído de un juego oficial de Toho Project ni tampoco endings oficiales ¿Sí? pero más allá de es eso o sea, mm. todos los juegos que se creen son spin-off Claro, finalmente Y... Eh, mientras esté autorizado por el autor Que es Zoom mm -hmm. Así que si él le da el visto bueno Adelante Mira, no sabía oh, oh, No, eso. quería hacer un juego de todo, juego? hazlo Sí, pero te lo tienen que aprobar Claro En fin eh, Fecha de lanzamiento no me acuerdo Es para este año ya, yeah. 2022. Fecha específica no tiene aún, pero ya se puede eh, poner en wishlist en Steam. Sí. Y tiene versión en varios idiomas, entre ellos inglés, japonés, coreano, chino simplificado, chino tradicional. Así que ya, eso te da un poco la idea a qué mercado orientado sí. más o menos este tipo de juego Sí. Y de dónde está más o menos el el Toho el, el, el, el, el, el, el, el 1 <risa> no, no, en español porque obvio. <risa> en fin, oye, ahora con, con quizás con la que van a ser las noticias un poco más serias por mi lado yo creo que la una de las grandes bombas que pasaron esta semana, involucran a uno de los que poco menos puede ser considerado como uno de, los uno de los últimos grandes rostros en términos del desarrollo de videojuegos en Japón el cual es eh, Yuji Naka, muy mm. conocido por ser una de las figuras prominentes en SEGA durante los años 90 y años 2000 y que eh, en su último uno de sus últimos proyectos que fue Balan Wonderland que mm. fue un título que prometió muchísimo tenía muchas aspiraciones era como una gran vuelta a, la, a, a lo que jamás le dejaron hacer en SEGA terminó siendo un fracaso y terminó con muy malas críticas eh, hace muy poco se reveló de que Naka fue despedido seis meses antes del lanzamiento del juego, donde él cumplía el rol de director. Y que eso lo llevó a una, un litigio legal, un juicio en contra de Square Enix. Porque, haciendo un poco de memoria, Square Enix fue como... La, la historia de todo esto era básicamente Square Enix le dijo a, a Naka: o te va bien, o te retiráis. Y obviamente, no se retiró... Mm. Tampoco les fue bien. No, lo, lo, re, era, lo, lo renunciaron. Lo renunciaron, básicamente. Y obviamente Square Enix como empresa no. Ahora vamos a tener otra noticia que también que estamos, está relacionada con Square Enix. Square Enix no está precisamente en el mejor de las posiciones con respecto al público hoy en día no mm. es como que precisamente sea una de las compañías más queridas o sea, si tú preguntas a la gente hoy en día cuáles son dos de las compañías japonesas que más odia a la gente hoy en día está Konami por lejos y después sí. Square Enix pero ¿por qué? porque Square Enix ha sido ha tenido una campaña bastante paupérrima en términos de lanzamiento debido a toda una campaña de de, de sacar juegos que estén más orientados a occidente, han comprado hartos estudios, han sacado juegos como Tomb Raider eh, Just Cause, The Osex Hitman, etc que han tenido diversos grados de éxito, pero Square Enix siempre sale diciendo que les fue mal porque no vendieron plata en todas las monedas habidas y por haber mm. ¿cachai? en fin eh, lo interesante de esta noticia es que, primero, la, la reacción inicial fue, claro, Naka, quizás por eso fue que a Balan Wonderland le fue tan mal, es un héroe caído, la verdad se merece todo nuestro apoyo, Square Enix es lo peor, pero después la gente empezó como a meditar un poco sobre el tema, y fue como... diciendo, hey, espera un momento, Naka, el mismo Naka que tenía problemas... Con toda la gente con la que había trabajado antes. O sea, desde la época de Sonic. Ya había dramas e historias de cómo él había sido una mala persona con la cual trabajar. Entonces, así eventualmente empezó a salir como más y más gente a hablar. Sobre el tema de qué tan complicado era trabajar con esta persona. Entonces, eventualmente la gente empezó como a unir un poco las cosas. Y es como... O sea, los análisis que existen de, por ejemplo, Balan Wonderland uh -huh. Hablan de que un juego que a nivel de mecánicas, a nivel de, de, de, de historia Es un juego que tiene muchísimos problemas Sí. Y que, te, y que le hayan echado al director seis meses antes del lanzamiento No pueden haber sido la razón de esos, de esos problemas No Porque son, noticias, son, son mecánicas son decisiones que tú tomáis mucho antes de, de, de, de, de seis, seis meses antes del lanzamiento Seis meses antes del lanzamiento tú estás imprimiendo los CD's Mm. ¿cachai? Sí, escribiendo pa para este juego como parte de como el material adjunto, porque este juego iba a ser toda una franquicia se escribieron novelas sí. y que tú tenías que leerlas para poder entender la historia, porque eran elementos de la novela, elementos de la historia que no iban a aparecer en el juego mm. entonces es como y así, por ejemplo, eh, hay, hay historias que cuentan que por ejemplo Naka. Quería, derechamente... Se metió con uno de estos estudios que trabajaba con SEGA. Donde ellos estaban mostrando la tecnología que ellos estaban desarrollando y todo el asunto. Y eventualmente... Yuji Naka, asumiendo que nadie en ese estudio hablaba japonés... Dijo, mm, ¿sabes qué? Deberíamos echarlos a todos y dejar solamente a ese ingeniero que sí sabe manejar con la, con la tecnología... Para que nos quedemos con su con lo que ellos saben. Y es como que toda la gente así como... ¿Ah? Mm. Entonces... Eh, eh, eh, es complicado Realmente ponerse de lado Y hasta cierto punto Es fácil hacer una comparativa Con lo que pasó en su momento Con eh, esta otra persona Que también pasó por una historia muy similar Que también, también hizo un crowdfunding Para un juego Que iba a ser el sucesor espiritual de una franquicia que había sido negada por mucho tiempo y que le habías atado de manos y que ahora que él era libre, finalmente... No, yo, yo, yo, yo no, sí. quiero decir, no quiero eh, decir... Eh, que... eh, eh. Co comienza con Ina y termina en Funa. <risa> <risa> Dejémoslo ahí. Ya, hemos, hemos aprendido harto. Sí, aprendido. Ha, ha, ha pasado harto. Ha pasado harta agua bajo el puente. Pero en fin, eh, igual he estado igual es una noticia en desarrollo hasta cierto punto. Sí. Yo creo que igual no es bueno. Yo creo que la historia dentro de esto siempre es la misma. Es como no idealizar a los desarrolladores mm. o a las personas. Porque de nuevo, el desarrollo de videojuegos es un proyecto... De la, el, que, que suma colectivamente el esfuerzo de mucha gente No solamente mm. como el director No es como que Kojima hace todo un juego No es como que estoy tratando de funar a Kojima Pero es como <ríe> el ejemplo más palpable como, No es que Kojima salga ahí y él haga el juego Y que todos los demás están ahí para aplaudirle todo el rato Mientras ¡Ah! saltando en el tablón por Kojima Porque no. él está ahí a ocho brazos haciendo todo Sino que... Muchas veces, y nos pasó, como por eso mencionáis en afune Es como, muchas veces, durante mucho tiempo, se vendió la pomada de que estas figuras eran los genios dentro de estos desarrollos, ¿cachai? Y eran los visionarios que eran como robados de su talento y castigados por una industria opresiva. Cuando al final, en realidad, ellos solamente eran parte de un engranaje. Y cuando se vieron enfrentados a la realidad, eh, y se empezó a saber la verdad de cómo ellos eran... La mayoría era solamente gente que estaba emborrachada de poder. Sí. Y que solamente vendían esta moda por un tema de marketing. Sí. Cuando en, en Occidente se les empezó a dar como más protagonismo. Después de que habían vivido como no sé, toda una vida de haber sido asalariados, sin importar lo, los méritos que tuvieran. Claro. Entonces, eh... Sí, no, esto se da en todo el ambiente laboral e independiente. En videojuegos sí un poco más magnánimo porque los equipos son más chicos. Uh -huh. eh, y como que al final está que uno o dos dentro de un equipo suele ocurrir, por lo general, el director creativo o el director, por sobre la, la mano de obra. Pero finalmente eh, la, el tiempo les da la razón en su mayoría de las veces. Y si desean ver un poquito más, hay un documental de People Make Games sobre algunos estudios independientes que han tenido problemas similares. Que hablan que justamente han sido explotados, eh, acosos laborales eh, y demás. Es. Así que como que con eso eh, tomen su espectro de grises de las cosas que suceden en el mundo de los videojuegos. Siempre siempre tomar todas las noticias con un mmm antes de emitir cualquier opinión sí. y ponerse la camiseta por alguien, porque la verdad siempre hay dos lados de una historia claro, siempre las noticias tomenlo con un 50% de verdad y de ahí empecé a verificar sí, sí, sí, lo que quizás no tiene lo que quizás no resiste ese análisis es la última noticia que vamos a traer el día de hoy por lo menos por mi lado uh -huh. y que es un estudio o sea, no es necesariamente un estudio pero sí es un eh, un artículo que se lanzó en el sitio Axios ¿Ya? que está dedicado al tema de la tecnología y la cultura de la web y todo el asunto y que igual viene a reforzar lo que igual ya se había hablado anteriormente también en otro estudio y en otro artículo sobre el, el, el ascenso y el aumento del extremismo en el gaming ¿en qué sentido? en el sentido de que no necesariamente en el términos de como toxicidad ni como de agresividad no, no es como que alguien te llame un malo culiado en un juego, etc. Sino que a cómo las ideologías fascistas y similares están invadiendo los espacios de los videojuegos que naturalmente se han vuelto cada vez más sociales. Y yeah. por ende, son más propensos a que la gente empiece a compartir en ellos. Mm. Y se hace un paralelo con, por ejemplo, lo que pasa con... Eh, eh, Facebook y con otras redes sociales, donde obviamente se crean estos espacios donde... Eh, no, no existe la crítica No hay espacio para la crítica Porque el medio de por sí no lo permite Pero sí para la divulgación mm. ¿Te das cuenta? Y ante una carencia de moderación Es imposible, ¿cachai? Eh, crear políticas que eh, prevengan Que estos contenidos lleguen, por ejemplo A niños, a jóvenes ¿Te das cuenta? O a gente que en realidad sea susceptible a la manipulación Claro ¿Te das cuenta? Eh, no hace mucho hubo, por ejemplo, una declaración de un, del, del VP de Roblox, es uno de los juegos sociales más grandes que existen, ¿cachai? Junto con Minecraft y todo el asunto, que ellos están eh, por un tiempo, estuvieron súper conscientes de ese un problema y tuvieron que aplicar medidas específicas para frenar ese tipo de cosas, mm. porque de verdad era un problema. Ahora claro. tú dices, ¿cómo? No es como que alguien esté entregando panfleto en Roblox Estoy diciendo, weón, hay que matar a todos los grupos étnicos que no me gusta. ¿sí? Pero sí, por ejemplo, cuando tú pensas que hay grupos donde se hace roleplay de eh, ideología fascista, donde se habla de, con, con ciertos términos, ¿cachai? Y se predica ciertas ideologías. Hmm. ¿Te das cuenta? Es solo hecho de que tú estés hablando. Y que normalices ese tipo de cosas claro. sin una voz crítica es lo que genera este tipo de cosas. Mm. Y sí, eso... Esto... Sí, sí. Dale. Eso eh, hay que también tomarlo en consideración de que cuando uno te jugando un videojuego, muchas de las veces es más emocional que lo racional en, en donde se mueve el espacio. Porque tu cerebro está activo Está pensando en, en cosas que están ocurriendo en el momento ¿no? no es algo que tú estés meditando al respecto Entonces igual son como que cualquier cosa que se divulgue Entra más lo emocional de cómo tú lo percibes Claro, pero es que el, por, por lo mismo El tema es que, por ejemplo, a diferencia de otras plataformas Como Facebook, por ejemplo, en Google, en Twitter Existe una, una moderación activa También que, que frena este tipo mm. de cosas Que es capaz claro, y... Dentro del limitado que pueden ser a veces mm. Pero incluso dentro de, lo, dentro de todo esto Pueden frenar cuando estas cosas ganan demasiada notoriedad Sí ¿Te das sí, cuenta? Claro y en el, Hay espacios que por ejemplo Discord Lo modera las mismas personas Entonces son Si hay, tú hay entras un en un grupo Que, so, que es extremista no existe una moderación del contenido que está ahí. No. Porque son contenidos generados por los usuarios. Y si los usuarios son los que generan ese contenido, mm. no son ellos los que se van a moderar a sí mismos. Claro. Ese es el problema, ¿cachai? Eh, la única forma de que exista una, una, una acción por parte, por ejemplo, de la de, de Discord en sí, que tú vayas directamente con Discord a... a reportar. Mm, claro. ¿cachai? No hay un equipo activamente buscando ese contenido y dándolo de baja. Cacho, y no, y con se... la cantidad de espacio que tiene Discord es muy difícil que lo fácil es armar uno mm. cuentas, Justamente hecho, Más que hecho, Reddit Discord, <risas> es, es que Discord es precisamente uno de los problemas Es que el problema es que, por ejemplo, Discord está es, Funciona de tal forma Por ejemplo, Discord, Roblox Por ejemplo, Gmod en su momento mm. Te das cuenta, Team Fortress todos estos juegos que tienen cierto Componente social, donde tú podías como Interactuar con los usuarios más allá De como el, las mecánicas generales del juego Eh... Eh, se prestan para que la gente interactúe y, y, y haga este tipo de divulgue este tipo de contenido mm. ¿cachai? que de nuevo no es inherentemente malo hablar con la gente pero el problema es ¿qué es lo que estáis haciendo? y ¿dónde lo estáis haciendo? claro, porque no Roblox es una plataforma que está orientada principalmente para cabros chicos mm. ¿cachai? si tú hacías un server donde querías hacer, hacer roleplay de un campo de concentración y lo hacéis de forma divertida Y hacéis un canal de YouTube al respecto ¿Cachai? Y lo presentáis de forma divertida Obviamente vais a generar una comunidad Y estáis generando Y mi wife me mira rara sí, sí Es que es que eso no es divertido Pero estáis generando una comunidad al respecto eso, Claro Muchas veces Porque, porque me... no le das tanto El tono de seriedad Ni tampoco el foco De lo que oh. sucedió hay una, no, porque hay, claramente hay una agenda distinta claro. a, a ver la sensibilidad y la seriedad que mm. eso implica por lo que causó, por las consecuencias que yo tuvo entonces seguramente no estoy tomando porque ¡jaja! Ja, chistes de gases es como ¿cachai? ese es el claro. tema obviamente, y eso, bueno, como para terminar un poco no alargarnos tanto, igual también habla de que también hay una apatía porque, de nuevo cada vez que este tema se plantea se confunde precisamente con el problema de la toxicidad mm. que no es eso es que otra arita. No que no están necesariamente no. vinculados unos con otros o con no. la violencia de los videojuegos, ¿te das no. cuenta? No. Porque, porque la toxicidad es una forma es una parte inherente del hecho de que tú compites con personas. Sí. Pero este problema ya va con un tema de el que ciertos grupos o ciertos grupos, o sea, ciertos grupos directamente ...utilizan estas plataformas... ...precisamente por lo que mencionamos... ...por una falta de moderación... ...por un acceso al contenido... ...una distribución de contenido... ...para precisamente... Eh, ...divulgar ese tipo de, mm. de, de cosas... ...claro... ¿Está? sí no, ...no no por nada... Eh, ...cuando se inició el tema... ...la situación entre Rusia y Ucrania... Lo, ...las plataformas de videojuegos... ...eran ocupados para justamente... Eh, ...entregar mensajes de las cosas... ...que estaban sucediendo por lo mismo, porque no existe una moderación de cómo se está realizando, y también por lo mismo eh, se portaba para difundir cosas que no pasaban Exactamente o sea, lo, los grupos de odio que existen, por ejemplo, en Whatsapp, en Telegram, porque Whatsapp ya ahora ni siquiera es suficiente, ahora es Telegram eh, eh, en Discord en Reddit, mm. e incluso en las mismas plataformas que personas han creado precisamente para no poder no bueno, tener que estar sujeto a la moderación que existe en plataformas como en sí. Twitter o en Reddit eh, son lo que precisamente son referenciados acá sí las uh -huh. sí así que recuerden niños mientras más buscáis esta información más dudas pongan sobre si es verdad o no eh, sí sí tengan cuidado con quién están jugando Roblox o Minecraft si ven un símbolo raro no no es de Tokyo Revengers no <risa> Definitivamente no es más tanto decir. Eso. Así vale. que, bueno, pues, te doy el pie para que veas lo tuyo después de ese momento sombrío oscuro. Oye, sí, pasemos a otro momento sombrío oscuro. Porque durante este el fin de semana. sombrío oscuro sí. como lo que mencionaste? Sí, uh, sí. No, pero con lo que estábamos hablando antes de Square Enix, porque este fin de semana salió una noticia que nadie esperaba de ¿También? que Square Enix. Está poniendo a la venta los estudios Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal a los dueños actuales de Gearbox y THQ Nordic. Mm. Embracer Group. Claro, Embracer Group. Justamente, ¿Sí? eh, dentro del fin de semana salió inclusive un streaming al respecto de las razones por las cuales se está realizando esta venta que he visto mucho tiempo. Sí. Y entre eh, las cosas que estaban indicando justamente era porque eh, se están cediendo la, la división occidental que tienen eh, sí. para poder tener eh, liquidez para poder eh, realizar alguna algunos proyectos que tienen pensados. Entre eso. Eh, Pensar sobre lo que se puede venir en blockchain, inteligencia artificial y la nube. Pero Ay, no. Sí. Y no, no, no, es, no es poco la venta de, esta, de estas divisiones, porque en el fondo están cediendo diversa IP, entre ellos Deus Ex, Tomb Raider, Tief, Legacy of Kane. Eh, muchos no hay... títulos de que salieron. Y que obviamente Square Enix lo consideraba Un fracaso por no haber cumplido la expectativa Pero por ejemplo pero, Deus Square Z... Enix nunca, nunca no. cumplió la expectativa No, pero por ejemplo eh, Ahí estaban saliendo Algunos reportes de, la, de las cosas Que estaban vendiendo eh, Deus Ex vendió 12 millones de unidades Entre los dos títulos que sacó De oficiales Más los portes de consola y demás pero... 12 millones y lo consideran un fracaso Por eso no han sacado la tercera parte Mira, la verdad Bueno, igual Square Enix Hace rato que venía con toda una iniciativa Como habías mencionado De sacar todos los juegos para Occidente Comprando todos estos estudios occidentales Para sacar estos títulos Tomb Raider, Deus Ex, etc mm. Y Square Enix en sí es un holding Sí ¿Ya? Embracer Group también es un holding ellos ni siquiera son publishers no ellos solamente están comprando propiedades Sí. te das cuenta ellos están comprando est hacen inversiones a comprando esto ahora todo esto se resuelve única y exclusivamente a la plata esto no es como que ellos compraron la wea para salvar Zeus y no, salvar toda esta, esta franquicia ni siquiera está el que ellos hayan comprado esta franquicia implica que estas franquicias van a volver como Vegas of Kane, que hace algún tiempo mencionamos que tenía alguna posibilidad de tener un remake un relanzamiento, etc. Mm. Hace muchísimo tiempo en realidad eh, pero esos son de nuevo rumores que siempre existen Ahora, como bien mencionan eh, algunos de estos artículos, Embracer Group por Gearbox pagó 1.3 billones de dólares. Sí, y aquí está pagando 300 mil millones nomás. O sea, es, es casi oh, como... 300 millones. No, o sea, 300 millones. Así que es como... Eh, con el vuelto del pan que ellos están comprando esto. Es casi como... Eh, un, como si lo estuviera comprando una venta de, de Steam. Sí, como, pero no con 2% como el resto. No, no, no, no. O Se lo no, conoce a 75%. 75%. 75 como, Obviamente acá Embracer solamente está comprando por una... Cuando, o sea, si tú... Hay una vaga revisada sobre la stream que ellos hacen, que esto en realidad solo es solo como un meeting para inversionistas y todo el asunto, mm. y yo dicen, este, esta franquicia tiene tantos años, ha vendido tantos títulos, tiene tantas cosas, etc. Square Enix igual no vendió todos los estudios occidentales que tenían. No. ¿Ya? No, se, se deshizo de tres. Son los más sí, grandes, sí. pero pero por ejemplo aún mantiene eh, franquicias como por ejemplo Choose Caos. Sí. Y... no me acuerdo cuál era la otra específicamente. Eh, y y eso aún le da... Y bueno, igual también tiene todas las franquicias que ellos desarrollan con Final Fantasy y todo ese tipo de cosas. Sí, no, por eso, la división japonesa, todos esos títulos... Es no, intocable. No, no es intocable sí Es lo que le está generando más ingreso en este momento. Sí, absolutamente. Igual es, es, es extraño es extraño Yo creo que en realidad mm. Más que para poder financiar los proyectos de NFT Yo creo que es porque Derechamente Square Enix Después de todos estos fracasos Que han tenido Te das cuenta mm. eh, Derechamente Están eh, Están abandonado toda esta movida Que es muy parecido a lo que Capcom trató de hacer en el 2010 Sí Y lo que Konami también estuvo haciendo Durante un tiempo <risa> Pero, al parecer, esta jugada de Square Enix posiblemente sea, como se han dado las cosas, una posibilidad de que puedan ser absorbidas por otra compañía también. Y así deshaciéndose de, de varias cosas para poder eh, tener un valor de mercado más bajo, para poder ser adquirida. Podría suceder. Eh, han surgido diversos rumores de lo que podría estar sucediendo con la parte de Square Enix. Sí, sí, la relación inmediata es derechamente de que se quiso deshacer de las cosas que no le estaban funcionando. Para ello. Porque estaban colocando las proyecciones muy altas como suele pasar con el Screenix. Yo creo que simplemente un tema de... Un tema de plata nomás. De nuevo, es solamente ejecutivos siendo ejecutivos diciendo, wow, no vendimos 50 mil millones de unidades. Eh, fracaso, sí. Ahora lo de Crystal Dynamics sí me parece raro porque iba también a apoyarlo con otros títulos que estaban desarrollándose, eh, pero viendo cómo dio la cacha de eh, The Avengers. Yo, yo, yo, yo creo que la, mucha gente está feliz de que Eidos Montreal que eh, Montreal, sí. está libre finalmente de la cárcel de Marvel. De las minas de Marvel. Sí, no, y también eh, Crystal Dynamics, que sac sacó títulos impresionantes en su momento, eh, al fin tenga la libertad de poder volver a sacar esos títulos. Como Pero de nuevo, esto no implica absolutamente nada. No. Es que, lamentablemente de, de, muy al contrario de que la gente dice wow de hecho salió hasta un artículo en un sitio diciendo wow finalmente se confirma que ellos compraron de nuevo para que tengamos un nuevo Deus Ex no no no no no no, no, no, no, no, no, no. tuvieron que salir a parar la noticia al tiro mm. porque <coughs> no no no esto lo único que implica es que este este consorcio compró todo este catálogo de títulos para ver qué van a hacer con ellos a futuro gracias sí. oh, Publishers de juegos sí ahora esto es recién que están indicando que van a ser comprados. No que hayan sido comprados. Porque esta, esta transacción se va a finalizar en diciembre. En diciembre se va a llevar a cabo la compra. Está indicando de que al, a, a, hicieron un acuerdo. El cual va a ser comprado. Pero obviamente tienen que ir revisando por ambas partes. Como lo que está pasando actualmente con Activision Blizzard y Microsoft. Que finalmente para el próximo año va a ser... Eh, Plausible la compra. Uh -huh. o sea, se va a a cabo. Así que van a salir varias cosas interesantes durante este periodo. Que ahí no, vamos esta a estar semana. A no, si Esta semana tuvo movida, tuvo movida. Sí, oh, sí, sí. Oye, saluditos Gracias. a toda la gente que nos está viendo a través de Twitch. Recuerden que salimos los días lunes a contar de las 7 de la tarde. Saluditos al Afro, que está dando una vuelta. Afro-Hugo. Así que. Ahí también indica que te vamos con unos pequeños problemas, pero para todos los problemas hay solución de que nos pueden ver en YouTube. Ahí se, eh, se suben todos los capítulos íntegros para que no vean si está pegado o no. ¿Ya? Está pegado. Está sí. Pe Oye, Tírame la otra noticia porque así, así te la recibo, mira. Así sí. la recibo, ahí, con el pecho listo. Con el pecho listo. Vale, ¿La? Tírala, ya. Tírala, Nintendo tírala. decide postergar el lanzamiento de la película Super Mario para el 2023. <risa> Así como oh. que no quiso la cosa. Oh. A través de un comunicado que fue sacado misteriosamente por Miyamoto. Así como... Hola, soy Miyamoto. Y les quiero anunciar de que la película se retrasó. Sí. ¿Es Miyamoto? ¿Es Miyamoto. Usted no puede publicar eso. Quítale el celular, señor Miyamoto. Quítale el celular. Sí. Eh. De que finalmente sí, ahí, ahí, se ha... Claro. Ahí. ahí. No, no, no, no, no, no, no, no es, <risa> Esa cosa no <risa> se suitea, señor. <risa> eh, de que la película finalmente se va a postergar para primavera 2023 en Norteamérica, en el hemisferio norte, principalmente el 28 de abril en Japón y el 7 de abril en Estados Unidos, por ende en varias partes del mundo. Ahora, las razones por las cuales se retrasan la película son varias. Obviamente todas especulativas Entre ellas De que Miyamoto vio el guión y dijo ¿Esto no sirve? De que se haya filtrado información acerca de cómo iba a ser el guión En el cual no. Se había filtrado información Sobre cómo estaba el guión Y por lo mismo fue como mm, sí. Como que no es un buen momento Para sacarlo Otros rumores Sí Porque <ríe> Muchos dicen que se debe al éxito que tuvo Sonic 2, la película. <risa> es que ahí Metaru está mostrando los éxitos que se compró. <risa> Oye, Fonichan dice: me dice me Sí, no. Fonichan <risa> dice Sumimasen. <risa> a puro Sumimasen. <risa> eh, y que también podría estar relacionado con que el producto que van a sacar no va a estar disponible para. Finales de año, sino que para esas fechas. ¿Cuál podría ser? Podría ser una Nintendo Switch Edición 2.0. Ahí están todos los rumores. No estoy diciendo el, que sea. ¿Podría Breath of The Wild 2 con la película y la Nintendo Switch 2 al mismo no. tiempo? No, perdón. No, pero es que. Nintendo pues, eh, eh, Nintendo Switch sí, Switch Switch, Switch Switch. Sí, sí. sí, sí. Mira ahí podría ser inclusive que tenían como un Odyssey 2 o un Galaxy 2 disponible no se sabe mm. yo, yo apelo más a que fue, el guión estaba horrible y que decidieron retrabajarlo pero es que mole. Hay, hay muchas cosas razones por las cuales se puede especular pero una más paranoica que otra sigamos oye, Playstation Está solicitando a ciertos desarrolladores De que deben crear pruebas temporales de sus juegos Para la plataforma Plus Premium que se viene Más conocido como Demo. Demos Así es, demos eh, con tiempo limitado eh, ¿Cuál es la gracia? Que obviamente volvemos a cómo eran las cosas en Play 1 Uy, se vienen los discos de demo de Play 1, No, Ah, sí uh. pero, pero esta vez... ah. Eh, eh, estaba discutiendo <risa> ahí eh, con temas que pasaban en, en la nube eh, con, con Playstation y en el cual eh, estas demos solamente van a ser solicitadas para aquellos juegos que superen los 30 dólares debajo de esos precios no, es, no está solicitado específicamente lo que cuesta más de 34 dólares porque está eso 34, ¿por qué 34? Porque esos números están reflejados en el del precio en japonés, sí. sí, en jin. Sí, que son 4.000 yenes, que son 4.000 yenes o más. Y estas demos deben durar por lo menos dos horas. ¿Cuál es el eso? Hmm. Porque si tienen que durarte una demo dos horas, pues otro día como que está salió como un artículo así, como haciendo un una no reanálisis de Metal Gear Rising me acordé que Metal Gear Rising, la campaña de Metal Gear Rising, son 5 horas. Mm. Claro. Y ese juego tiene que tener una demo de 2 horas. Mm. Sí, así que ahí vamos a ver cómo va a salir con el tema de la plataforma y los juegos que van a estar disponibles como demo. Pero por si sí, eh, una postura bastante interesante y posiblemente, eh, debido a que estas demos están siendo solicitadas para Playstation, Quizás quieran lanzar algo parecido para Xbox. No se sabe. Porque diciendo, ah, si tengo una demo acá, mejor lo digo para el otro lado también. Ya, igual es, igual es raro porque, por un lado, se supone que eh, para un estudio grande, crear esas demos, ¿cachai? Igual no debería ser tan complicado. Mm. Pero para estudios más chicos, claro. igual es un tema, porque eso, de nuevo, todo esto se involucra lanzar... O sea, una demo no es simplemente pescar el CD y cortarlo en cierta parte y liberarlo, ¿cachai? O hacer un zip con los primeros dos niveles y chao, ¿cachai? Más si te están pidiendo cierta cantidad de tiempo, sí, ¿cachai? Sí, eh, pos posiblemente tengan que cronometrar todo este tema o... Eh, Indicar en el, en, la misma, en el mismo SDK que tiene el PlayStation la funcionalidad. Ahí tendrán que ver cómo se hace. Eh, ahí los desarrolladores quizás tengan mayor, mayor contexto de cómo es esta información. Esto es solamente lo que están dentro del comunicado que, que tiraron. Y lo otro sería de que para los estudios más pequeños van a tener que bajar sus precios. O van a hacer demo. por un lado y si tenéis que estar y si necesariamente tenéis que trabajar a ese precio, ¿cachai? O sea, si tenéis que sacar esas demos sí o sí, estáis eh, cagados porque son recursos que no tenéis, Claro, y que no está contemplado Que no tenéis contemplado mm. O sea, igual gran parte de los hay como toda una tendencia para volver al tema de los demos y todo el asunto porque igual está todo la conciencia con todo lo que ha pasado en los últimos años la idea de probar un juego antes de comprarlo ha prevalecido y ha crecido en el tiempo uh, con Steam por ejemplo que tiene eh, eventos dedicados exclusivamente a liberar demos mm. te das cuenta para que la gente pueda precisamente probarlo y no simplemente guiarse porque hoy en día ya está demostrado que simplemente ver un video de alguien jugando un juego no es suficiente no no, no entrega una experiencia completa a pesar de que nosotros siempre cuidamos que YouTube es nuestra consola favorita pero eh, de ahí es que eso esté limitado. O sea, eso esté. Eh, ¿Cómo decirlo? Fijado por el precio al cual tú vas vender tu juego. Yo creo que no es el camino a hacerlo. No. No, no, no. Siento que el, el, la postura no está bien hecha y sobre todo por una plataforma de que. Eh, si bien es nueva, no se tiene mucha información al respecto, recién ahora salió hace poco una noticia de que Playstation no está validando los códigos para la plataforma que tiene actualmente que es Playstation Now, y que se va a hacer una convalidación de los códigos ahí, dependiendo de la categoría que vaya a entrar, entonces ha sido una cuestión y, que no. ha ido saliendo sobre la marcha y sé que sinceramente, releyendo sobre el tema siento que esto es como una muy mal, muy mal intento de tratar de imitar lo que hace Xbox Game Pass. Uh -huh. Que te sí. deja probar juegos. Sí. ¿Cachai? Es que inclusive podéis jugarlos completos y gratis. Jugarlos completos, ¿cachai? Uh -huh. En cambio, acá te están dando la oportunidad de jugar una demo gratuita, pero solo si tenéis PS Plus. Claro. Pero ese, ese costo lo asume quién? Los desarrolladores. Sí un costo que, de nuevo, no necesariamente tú, porque obviamente se menciona que hay una flexibilidad para sacar, ya sea demos eh, custom, como por ejemplo esas demos que habían del Triangle Strategy que te permitían jugar los primeros dos episodios y después sí. tú podías hacer ese save y seguirlo en el juego normal ¿cachai? Sí. O permite, que... o... sí, inclusive el mismo Kirby también lo ofrecía así cosas así ¿cachai? pero eso es algo que Nintendo puede hacer mm. ¿cachai? Eso es básicamente hacer un pedazo del juego, ¿cachai? Incluso muchas veces le ha pasado a mucha gente que... Por sacar una demo, liberan el juego completo... Sí. Pero... No, no, el tema acá al final es el mismo. ¿Cachai? Eh, yo creo que... Obligar a la gente a, a, a hacer esto... No es el camino. Y el precio al cual están escalando esto... Tampoco es el camino. No. Porque de nuevo... Tú podéis pensar que un juego de 30, 30 dólares, ¿cachai? Bueno, 34, pero 30 dólares es un juego indie, no realmente. No, es AA, no. derechamente, AA, AAA. Hermano, Overwatch en el 2016 salió a 40 dólares. Así es, Vaya a incluir Así una demo es. de hora, ¿no? Dos horas... Mm, <ríe> Podría ser un pase. Es que a veces, de, de, de, de nuevo, incluso, a veces ni siquiera necesitáis dos horas. Mm. A veces pueden ser 30 minutos. ¿Sí? Es que de nuevo cuando se habla de horas no es que tenga que durar dos horas sino que es como una medida abstracta de contenido ¿cachai? Claro. es como el primer nivel, la primera misión ¿cachai? los primeros sí. 40 episodios etc. Claro. Es, es muy abstracto y sí. es muy arbitrario que por ejemplo bueno, para, para un título como Elden Ring dos horas es bastante poco comparado con lo que se juega pero por ejemplo imagínate que el, una demo de Elden Ring fuera el tutorial Aproximadamente una hora, una hora y media Porque yo jugué esa demo mientras estaba descargando el juego O sea, el, tutor, el modo ¿Te, sirve, ¿Te sirve para saber de qué viene el juego? No, sí, me servía para entender la mecánica ¿no? <risa> pero, pero sabéis que Pero estáis sabiendo qué era el juego ¿pues? Ah, eso sí, sí porque no Al final es una demo, es como para que tú podáis Probar en vez de un, ver un trailer Para sí. saber si es lo que tú querías o no Claro Pero en otros títulos Dora es casi el 50-75% del juego ¿Cachai? No, y, a veces, y, a, y a veces menos que eso mm. En fin Bueno Ahí también vamos a ir viendo a futuro Cómo termina esto con PlayStation Plus Cuán perfecto En el tratado Ubisoft Oficialmente uh, entregó un comunicado Indicando de que ha dado de baja De los servicios de línea A más de 90 títulos En diversas plataformas este comunicado fue horrible, porque al principio dijeron: No, vamos a dar de baja 91 juegos. Ah, no, solamente los servicios en línea. Ah. ¿Pero de cuáles? No, no, son títulos antiguos que hemos trabajado. Ah, ok. ¿Qué tan antiguos? ¿Qué tan antiguos? Claro. Mira, dentro del comunicado, en el cual hay una página completa que tienen, son juegos que han salido para PC, Xbox 360, eh, iOS, OnLive, PlayStation 3 y Wii, U. y son muchos de los títulos que ya se habían dado de baja a contar del 2012 hasta el 2020 solo que ahora salió el comunicado de aquí teniendo ya vamos a hacer el rechazo finalmente entonces como que algunos lo pudieron haber hecho otros no entre los títulos en todo caso está eh, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Avatar, Beyond Good and Evil eh, Far Cry 1, 2, eh, Blood Dragon, Ghost Recon, uh, Ghost Recon vs. Warfighter 2, los Jazz Dance hasta el 2018, eh, Prince of Persia, The Forgotten Sands, Red Bull 6, juegos de que se dieron cuenta de que no valía mucho la pena mantener los servicios en línea, y ojo, solamente los servicios en línea de Ubisoft se dieron de baja en esos títulos, no offline, que eso pues, se puede ir jugando normalmente, insisto, el comunicado fue horrible. Después salió puro disclaimer de que... No, en realidad sí, sí, es sí, sí. Así que... Qué mal, qué mal. decir si es que tenía este juego digital y lo jugaba ahí en línea. Pero también... La, la mayoría de los títulos que se, se dieron de baja, en su gran mayoría, son títulos de eh, consolas ya viejas. Que probablemente ya tenían pero yo veo acá títulos de PlayStation 2 Claro Que todavía se mantenían en su momento Es que igual yo entiendo que pueden existir comunidades que aún jueguen en de algunas versiones Sí De... De estos, pero la mayoría de estos juegos como que... Por ejemplo, Your Shape Fitness Evolved para Wii U Nadie jugaba eso Claro el, o sea, lo podéis jugar, seguir jugando offline, pero creo que más que nada son como los marketplaces que podéis comprar cosas. Sí. Claro, inclusive el, la extensión, los skins, los DLC, esas cosas ya no están. Ah, ULC, básicamente, que no podéis des des desbloquear cosas que requieren que te conecte un servidor para desbloquearlas. Sí. Claro, contenido desbloqueable que está disponible solamente de forma digital. Sí, o sea, de verdad, por ejemplo Si no han desbloqueado todo lo que querían desbloquear De Just Dance Espérate Mira, esto Tú eres fan de Just Dance Los servidores de Just Dance 3 4 2014, 2015, 2016 2017, 2018 Disney Party, Disney Party 2 uh -huh. Pero no los de Just Dance 1 y 2 No No los de Wii No por eso digo, no fueron todos, no han sido matar. Pero porque creo que el 1 y el 2 no tenían conectividad en línea. Puede ser. Mm. Puede ser. Sí, puede y el otro que desde Hasta 3 parece que habían temas adicionales que podías descargar. Ya, pues va por ahí mm. entonces. Sí. Así que ahí hay una, en, hay una página de Ubisoft en la cual indican todos los juegos. Por si sí, por sí. fuiste afectado por alguno de estos deseas saber más al respecto. Ya, pero igual acá que dice que el Just Dance 3, solo de Xbox 360. Sí. No el de Wii. No. No el de Wii U, por lo menos. No, no el de Wii. No el de Wii No. No el de 360. O sea, si tú lo estás jugando con Kinect, que hasta donde me acuerdo era como la mejor forma de jugar Just Dance, cagaste. Mm. Sí. E insisto, wow. solamente los servicios en línea. Puedes seguir jugando offline. Hay para la gente que, que va a ir a ver a Gorilla es eh, eh, como el, el just dance el primero el mejor solamente porque tiene Dare sí es el, el único just dance que me ha gustado es <risa> que tiene este tema y no lo han sacado único, no lo han sacado ni siquiera en el un límite que está que, que, bueno que también ah, de nuevo, no queréis jugar por qué tendrías que jugar cualquier otro just dance si en el límite están todos claro. menos ese menos ese <risa> y eso sí es en ya, ya, yeah. yeah. yeah, sigamos Hablando de Ubisoft eh, oh. Se filtró Que Skulls Advance Esta nueva franquicia que salió Por parte de Ubisoft Que es de pirata No estaba muerto <ríe> ¿Ah? Sigue en desarrollo Y liberaron en el fondo Un trailer eh, Alfa yeah. Algo así y que luego fue bajado oficialmente pero esto salió a través de Reddit y alguien lo volvió a resubir y en el fondo y digan cómo están las cosas con respecto al motor eh, con respecto al juego qué es lo que Tere quiere transmitir etcétera y... por lo menos dicen de que el proyecto sigue y que podría en un futuro no muy lejano porque salió también yo pienso con un comunicado al respecto eh, tener una beta Disponible para que la gente pueda jugar. Igual, Harto se había hablado de que este proyecto se ha ido postergando bastante. A Yusuf, creo que le ha salido 200 millones ya el proyecto. Y. Y que no, no había posibilidades de salida. inclusive había dicho que este proyecto había sido cancelado completamente. Mm, Esto es, puede, es, es una competencia para Sea of Thieves. Sí, sí, no, derechamente el, el spin-off. Que se utilizaron como base eh, lo que habían hecho con el Assassin's Creed de, de Pirata, que Black Flag parece que se llamó. Mm. Y con ese hicieron sí. el tema, pero finalmente un Sea of Thieves. Yo creo que. Si tú me hablas de algo que se fue anunciado lejanamente de Assassin's Creed en el 2018, creo que escapa completamente a la capacidad de memoria de retenerlo, sí. la verdad. Sí, creo que fue el mismo año que se había revelado que estaban trabajando en Billion Gunan Evil 2 y que todavía no ve luces, y que posiblemente tampoco vean luces. Eso sí me acuerdo, <risa> para ¿pa que veas que pasó muy, muy por debajo comparado con, con ese anuncio. Eso era como el típico anuncio que es, Anuncian y es como la gente, ya, pero ¿cuándo van a mostrar el nuevo Call of Duty? Claro. Es como eso. Oye, y de ahí vamos a hablar más respecto de eso último. ah ¿Qué pasó con el Call of Duty? No sé. Pero ahora, entre tanto, hablemos de Facebook. Porque el. Ur... el no, no sé. No. Aún. Eh, eh, el último reporte financiero de Facebook indica que han quemado. Alrededor de 20 mil millones de dólares enviar desde el 2020. Quemado, perdido. Perdido, justamente. Ahí justamente eh, ha sido el esfuerzo de Mark Zuckerberg por in intentar instalar esta idea del metaverso. A través de enviar lo que ha hecho de que haya... Por cada año que ha pasado del 2020, es decir, 2021-2022, ha invertido 10 billones de dólares. Que son 10 mil millones. Y que no ha, no ha visto luces ni de, de devoluciones al respecto. Es más, dice que solamente en ese periodo eh, la división de metaverso que tiene le ha devuelto 695 millones. Así que, eh, comparado con lo que ha invertido, como que son bastante la, las pérdidas al respecto. No así la venta del Oculus. Porque el Oculus sí le ha traído eh, ingresos. Sí, Ahí, pero, porque, por eso mm. o sea, es completamente distinto. Eh, ha vendido, Oculus solamente, eh, ha vendido 2.3 billones. 2.3, o sea. 2.300 millones de dólares. Mm. 2.3 billones. Sí, eso es. Sí, pero que no tan considerado de esto que se ha ido quemando por solamente instalar la idea del metaverso. Así que, eh, ¿será solamente un un gimnick? Uh, o sea... Ya, sí, puede ser que hemos visto demasiado... Somos lo suficientemente viejos como para saber que cuando las tecnologías se implementan demasiado pronto, salen demasiado caro, nunca hay a ver los beneficios y después van a pasar tres años y alguien lo va a hacer lo suficientemente barato como para que sí sea rentable. ¿Es realmente el caso en esto? Mm. Porque, de nuevo, esto no es una compañía chica que quiera... que, que esté perdiendo esta cantidad de plata sin... Lo que yo asumo es esperar de que vaya a cuadruplicar todo eso ad infinitum del futuro. Mm. Así claro. que. No, por eso. Es simplemente inversión de marketing en algo que muy posiblemente no vaya a resultar. Es que es un, es, es, yo creo que es la única compañía que se puede dar ese riesgo. Sí. Intentando venderte la idea de que el metaverso el es el humo. Bueno, yo creo que ya igual perdió harto, harto terreno considerando el hecho de que ya eh, la, la compañía. Eh, o sea, entendamos que ya deben haber perdido bastante terreno cuando el NFT era un, point, un selling point del metaverso. Sí. Y hoy en día los NFT ya. ¿Eh? Exactamente. Hmm. Y que ca ca cada vez se descubre mal respecto de que... Inclusive, ya salieron aspectos legales, salieron eh, bloggers, o sea, youtubers, indicando de que legalmente tiene cero peso el NFT. Y yo creo que, ¿sabes que Igual uno de los problemas más grandes que hay también es que el hecho de que Facebook, como plataforma, está perdiendo usuarios. Sí, sí, definitivamente. Entonces, Incluso si en un escenario donde la gente eh, Realmente Esta weá se vuelve rentable Se vuelve adquirible, se vuelve accesible ¿Quién lo va a usar? Mm. ¿A quién está orientado? Claro ¿Cachai? Porque a la gente, lo voy a poner así A la gente joven A lo ejecutivo Al usuario común y corriente Es como que No, no, no le vaya a reemplazar a mi mamá El posteo en Facebook Poniéndole un headset no, no, no. ¿Para pa pa qué necesito un VR para ver los piolines? Claro, ¿cachai? Entonces es como. Y de nuevo, imagínate que, por ejemplo, hoy en día, yo, yo puedo hacer la pa el paralelo con el Cloud Gaming. Uh -huh. que tanto les metido plata, tanto han tratado de que la web funcione. Pero. incluso Embracer Group, del que hablamos hace rato, también tenía su propio. Square Enix tuvo su propio cloud gaming service. Y le fue como el no, hoyo. Porque el problema es que el cloud gaming. Depende mucho de algo que es la internet. Sí. El internet no es un, no es un bien público, no es agua. No. Incluso el agua es un problema de, para muchos lugares. Sí. ¿Te cuenta? Sí. Si no, díganle a Google, como le fue con Stadia. Entonces, es como. Ah, es como. Mm. ¿De verdad están invirtiendo tanta plata en la plataforma y no en el hardware necesario? Mira, Porque, bueno, sí, yo, yo siento que estamos nuevamente ante el. Suceso de la burbuja.com que solamente falta estallar. Estamos en esta misma situación. Porque quieren venderte humo de muchas formas. Y. Sí, pero es que el problema es que esa burbuja ya técnicamente explotó este año, al principio, y ahora se está desinflando sí, el... sí, sí, pero... sí, pero es que. Es, por eso, fue una de las aristas que lo en, el, en el FD, Pero hay varias cosas que ya se han intentado vender en estos últimos cinco años. Que se vieron manificadas con la pandemia. Pero ahora que estamos saliendo de la pandemia. Ojalá. Mira, yo cito, yo cito que, igual, en ese artículo que tiró hace un tiempo ya, que básicamente él dijo, mira, la gente que está hablando del metaverso y de, de los mundos virtuales jamás jugó un MMO. Mm, Saben que esto ya existe, Sí. ¿cachai? Y ellos no están apuntando a, a ni siquiera reinventar la rueda, sino que a venderle a la gente que no sabe que existen los MMO, que no sabe que existe chat un mundo que ya existe, mm. Y no están buscando mejorar ese mundo que ya existe. Solo están tratando de crear su propia versión corporativa de ello. Sí. ¿Para qué? Para básicamente hacer lo mismo que hacen compañías que básicamente embotellan agua. Mm. ¿Cachai? Que te venden sí. agua embotellada. Te están vendiendo agua que tú podías acceder normalmente, pero te venden embotellada. Mm. En fin. Eh, sí, en fin. Saltemos a, a otra arista. ¡Con los Didi! Hey. ¡Bugbarra! Oh, implementa Patuni. funcionalidad que castiga a tramposos invisibilizando a sus contrincantes ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si te pillan a ti con el mecanismo que tienen de, de para los anti-cheaters, detectan eh, que tú estás utilizando algún hack. Simplemente tú dejas de ver a tus oponentes. No puedes, o sea, puedes disparar, pero tus balas no hacen daño, son invisibles. Y eh, no puedes saber de dónde estás recibiendo daño Mientras que los lo oponentes, los contrincantes Sí pueden ver lo que estás haciendo Y te ven como un, casi una FK. Nice Wow. me imagino que las cuatro personas Que van a ser afectadas por esto Antes de que sea parchado <risa> ese problema lo, lo deben haber pasado muy mal mm. Sí, bueno Igual se, se tiene que ver la propuesta Y cómo se, cómo se está llevando a cabo Porque fue hace poco que se lanzó esta actualización Salió un comunicado al respecto también. Y también durante la semanita salió un pequeño anuncio de que para este año se va a lanzar posiblemente Modern Warfare 2. ¿Ya? Sí. Solamente salió eh, Logo.png al respecto. Eh. Ah, bro. <risa> La gente, gente sí está, le está teniendo todos los comentarios sobre, por ejemplo, el logo. Sí. Y que se llama Modern to Warfare. Sí. To Warfare Modern. <ríe> claro. Pero esto es como un relanzamiento. Esto es lo que la gente no sabe. Es como es un relanzamiento del de remake que ya habían lanzado en 2019. Mm, no se sabe al respecto, en realidad de ¿Cómo se va Porque tú sabes, logo.png aguanta todo. Hasta que ya muestren de jugabilidad y posiblemente intenten mostrar algo durante el Summer Game Fest. No, pero igual me, me, me, me siento bien porque esta compañía finalmente pudo sacarle una secuela al, al, al mother Warfare. A su, juego, a su primer juego. Mm. ¿Te das cuenta? Porque claramente, no sé cómo chucha esto, puede ser la secuela de la de Call of Duty, si tenemos como 50.000 Call of Duty y que está el Warzone también así que eh, habrá que ver más respecto cuando lancen algún eh, algo oficial, algún anuncio algún trailer jugable eh, que estén ahí indicando trama ni siquiera sabemos dónde está situado seguramente sabemos que va a ser algo similar al Modern Warfare que conocemos eh. Sí, así que... Eh. Eh. Lo que sí sabemos es que para junio se viene eh, oficialmente la presentación de Microsoft y que para finales de mayo vamos a tener un State of play uh -huh eso sí tenemos certeza eso sí tenemos certeza y también lo de eh, Xbox sí sí que justamente se va a realizar el día previo al Summer Game Fest uh -huh. como suele ocurrir en todo caso con eh, los anuncios de, de Microsoft ya oye u, u, datitos datitos cortos entonces ahora sí sí pasemos los datitos cortos datitos cortos se anuncia la posibilidad de un juego móvil de Warcraft hasta el 3 de mayo. Vaya. Mañana. Mañana. Mañana. ¿A qué hora a las 10 a MPT? Ya aquí va a ser como a las 12 y posiblemente con las actualizaciones y tengas que borrar tu, tu caché de, de Google Play para poder optar a la descarga y ver si tu eh, dispositivo actúe. corre. Exactamente. Obviamente no va a correr. Mm. Eh, otro dato. Wolfstein, en mi territorio. Oh, yeah. legendario de multiplayer presente en todos los cibercafés del mundo sí eh, ahora está nuevamente disponible en steam pero cómo después de 12 años literalmente uh. no perdón 19 años 19 años cierto o sea básicamente el juego era gratis pero ahora se puede descargar por steam gratis mm -hmm. buenísimo y el último dato bueno que uh, finalmente, bueno, hace como cinco días atrás, empezó la migración de todos tus juegos del antiguo y defunto eh, Bethesda Launcher a Steam. Buena. Así que ya no tenéis que volver a comprar eh, los juegos que tenían en el. El, o sea básicamente los migraste te dan ¿Sí? el código para que podáis compre, eh, validar todos tus juegos en Steam buenísimo, ya sí paren con los launcher ya tenemos Steam y tenemos Epic Games con eso me va a estar ahora ah, el GOG no, no, no, no. no, no. <risa> <risa> mi, mi, mi único launcher favorito es <risa> Ichio no, yo, yo solamente juego con Ichio no. <risa> pero eso Ah, en fin, esas eh. son las noticias que tenemos para esta semana. Sí, pensamos eh. que eran más y no eran tantas. Sí, eh, que hablamos mucho. Hablamos mucho, pero porque habían un muy densa <ríe> el que había que tratar. Uh, sí. Así que con eso damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Perdón por el problema de conexión, ustedes saben, BTR aquí. Pero para ver el capítulo íntegro cuando se suba dentro de esta semanita, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Como siempre, recuerden que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar todo el contenido de que hablamos con respecto a artículos, reseñas sobre videojuegos, cine, televisión y todo lo que va pasando. A las de hardware también. Sí, por supuesto. Eh, Metaru, tus redes... Las mías no tengo redes, solamente estoy disponible en arroba metaro.px en todos lados. <risa> Así es. Y es todo, todavía sí. no me he bañado ninguno todavía. Mm. Me, me, me gusta eso. Y <risa> recuerden que la Catrifuerza está saliendo oficialmente los lunes a las 7 de la tarde. Solamente por motivo de que estuvimos con los live, lo hicimos a la 8, pero hasta las 8, pero ahora volvemos a la programación habitual de las 7 de la tarde. Menos que se diga lo contrario todos los lunes a las 7 de la tarde. Así ah, sí no. es. Sí, así es. Y por supuesto, mandamos saluditos a, a Tene de que está de vacaciones. ¡Ah! Antes de que se me olvide. ¡Ah! Oh, ¿Qué pasó? Vamos a estar realizando concurso oh. de cositas que nos pasó Under Films. que oh. tenemos aquí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ahí, oh. Fornichamp va, va a colocar las bases al respecto. Ah, me dice que ya pues, saque algunas cosas. Sí se puede. Sí, se puede. Veo algo azul. Sí. Tenemos. ¡Oh! <risas> cuadernitos de Taze, Que vamos a estar sorteando. De Sonic. Nice. Eh, ya no se pueden conseguir esos cuadernos en lo, los. No, no, está complicado. Está <risas> complicado. La película hizo lo suyo. No. Me lo decía a mí que yo tuve que ir a hacer todo el, el, el, la, la peregrinación para conseguir merch. Oh, qué bacán. Se viene sorteado. Nice. Hay que estar atento a las redes de pavo no entonces. Sí, ahí en redes sociales vamos a estar colocando las bases y en la página de. ¿También, también regalan el gato, también regalan <risa> el gato. ¿El gato va a incluir en el preview? No, vamos a incluir un sticker. Oh. Y hablando de stickers. Eh. Bien, encantarlo este sí. tengo que emitirlo. Sí. Así que eso, vamos a estar realizando el sorteo. Muchas gracias a Ander por las cositas que nos pasaron para poder sortear a la gente de la sí. comunidad. Ah, que no se caiga todo. Ah, ahí, ahí, ah. ahí, ahí, ahí, ahí. ya. Yeah. <risa> y ahora sí, nos vamos, chicos. Muchas gracias por ver nuestra edición de La Cuatrifuerza y, y nos estamos viendo la próxima semana con más noticias. Soy Snow, me acompañó Metaru. Chau, chau. Chao, que estén bien, tomen agüita. Sí, cuídense chicos.